Estamos por comenzar eh, la mesa Ilusiones por venir, Psicoanálisis, Derechos Humanos y Salud Colectiva, en la expectativa de construir eh, diálogos entre estos campos, entre estas prácticas y entre estas teorías. Eh, nos van a acompañar en la mesa el licenciado Julián Ferreira, es licenciado en psicología, doctorando en psicología, docente en salud pública, salud mental, cátedra 2, es docente de nuestra cátedra, director del multiespacio Hacer Clínica, años anteriores, trabajó en distintas instancias de implementación de la ley de salud mental, entre otras la Comisión Interministerial de Salud Mental, compiló el libro Neurocientismo o Salud Mental, y es autor de psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos. Eh, es consejero directivo de la minoría del claustro de graduados de esta facultad. Gracias Julián por estar acá. Eh, Julieta Calmels es psicóloga y subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública en la Provincia de Buenos Aires. Ha sido también directora del Centro Ulloa, Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es docente... Hay Así, ah, por ahí pedirles a, a, a todos y a todas si pueden silenciar sus micrófonos, así evitamos sí. eso. Es también eh, docente en la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad de José Cepaz y en Clave y fue asesora de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación en temas de salud, derechos humanos y género. Y también docente de la Facultad de Psicología de la y Jorge Alemán, que cuando le hemos pedido, el, el, cómo lo presentamos, dijo, psicoanalista y escritor, creo que podríamos agregar algunas cosas más en su búsqueda permanente de articular algún pensamiento político en relación al psicoanálisis y de cuestionar también y de pensar específicamente dentro del campo del psicoanálisis, en diálogo con algunos autores como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, por ejemplo. Eh, bueno pero sí él ha pedido que lo presentemos nada más que así, y bienvenido además porque nos habla desde España. Vamos a trabajar de la siguiente manera, yo les voy a pedir, tenemos una hora y media, eh, los expositores les voy a pedir una exposición de no más de 20 minutos, eh, en la, con respecto a la participación de, los, eh, de las distintas eh, personas que están, les voy a solicitar en lo posible, que tengan abiertas las cámaras, si su tecnología se lo permite, porque esto da una, una mayor sensación de estar compartiendo efectivamente con un público, pero así como les voy a solicitar que tengan abiertas las cámaras, les voy a solicitar que tengan cerrados los micrófonos a los fines de que no se interfiera el sonido. Con respecto al tiempo que nos quede luego para debate, conversación, preguntas e intercambio, vamos a tener dos opciones de trabajo una opción creo que es eh, mandar las preguntas si ustedes quieren por el chat, nosotros las vamos, a estar, eh, las vamos a estar recibiendo, está colaborando técnicamente con nosotros Melina Rosales, que también es investigadora y docente de la cátedra, y, y, y si no, pueden por el chat pedir, eh, pedir la palabra y directamente intervenir y hablar. El sistema de pedir la palabra con la manito no sirve muchas veces porque como somos varios, a veces uno, aunque tenga mucha gente en este momento en visión, no los tiene todos. Entonces les voy a pedir que la, la, el pedido de palabra lo hagan por el chat. ¿Sí? No voy a hacer una intervención demasiado larga, eh, todo, en general yo suelo decir que el psicoanálisis forma parte de mi vida privada, no de mi vida pública. Soy una persona que expongo y trabajo académicamente mucho más en el campo de la salud colectiva y la salud mental que el psicoanálisis pero reconozco que es imposible pensar la historia de la salud mental en la Argentina sin ver las articulaciones que el psicoanálisis de distinta manera ha tenido con ellas y en ese sentido eh, creo que además esta pandemia que bien uno la podría definir como el desequilibrio catastrófico es una frase que ya le he dicho muchas veces pero tiene mucho contenido mucho contenido en relación a sistemas digamos el desequilibrio catastrófico de un sistema hipercomplejo que ya tenía un altísimo nivel de inestabilidad, y me refiero a la economía del mundo capitalista, y entonces como tal constituye un acontecimiento, y como en cuanto a acontecimiento produce una reversión y una transformación y una eh, puesta en juego de las producciones de sentido, inclusive de los lenguajes y las comprensiones. Entonces, si se trata además de que buena parte de los soportes en los cuales hemos sostenido nuestras formas de comprensión están eh, en revisión, eh, creo que es un momento muy importante para lograr eh, establecer estos diálogos entre campos y prácticas que, a mi gusto, se potencian mutuamente. ¿Sí? Eh, bueno, hay una hipótesis, quiero, eh, una hipótesis que quiero decir, es que, en este momento hay una fuerte tensión, alguna vez lo puse en un texto, entre romanticismo y positivismo, hay una fuerte tensión entre racionalismo e irracionalismo en las cuestiones que se plantean con respecto a la pandemia y la construcción global de la comprensión del mundo, y, eh, y de alguna manera el psicoanálisis tiene una función que cumplir, porque el psicoanálisis ni plantea la lógica racionalista-positivista, ni plantea la lógica irra irracional medieval, digamos, es, construye una concepción de la subjetividad del sujeto, de la cual vamos a tener que, eh, que revisar mucho, pero a la cual vamos a tener que apelar necesariamente. Bueno, eh, el orden de los expositores voy a pedir primero que, primero Julián la exposición, después Julieta y después Jorge. Eh, si de ustedes parece necesario, luego los vuelvo a presentar. Y muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, bueno, comienzo. Bueno, gracias Alicia eh, por la invitación y bueno, eh, para mí, perdón, obviamente a, a intentar ser eh, en nada reiterativo para quienes quedaron del, del, del taller anterior que fue, como decíamos, no casualmente eh, afín, ¿sí? Pero quería decir que bueno, me siento muy honrado de estar aquí. Digo, en el caso de Alicia es, es nuestra, nuestra maestra, digamos, y de quien aprendemos todos los días. En el caso de Julieta. En, en lo personal también, digo, una compañera, una colega, en, en donde hemos tenido siempre interlocución y compartido espacios de trabajo y de militancia también. Y en el caso de Jorge, quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero sí de haberlo leído también, así que yo me siento, digamos, sin, sin ningún tipo de falsa modestia, pero más como un, digamos, eh, alguien que está en el público y que está comentando algo que, que otra cosa, y, y me gustaría, digamos, intervenir desde ahí. Sí. Quisiera empezar, digo, encontré muy interesante la, en el texto introductorio a, a, al simposio eh, algunas de las preguntas ¿sí? formuladas, porque me parece que es interesante que poner, a, poner a jugar las preguntas para que eventualmente puedan ser después, no sé si respondidas, pero sí por lo menos utilizadas, ¿sí? que me gustaría leerlas, son tres o cuatro. ¿sí? Una era, ¿cuáles son los efectos clínicos y teóricos de un psicoanálisis atravesado por los derechos humanos? En el sentido, qué tensiones y problemas del cruce entre los marcos normativos vigentes, es decir, las legislaciones, por ejemplo, en salud mental, las políticas públicas, y la apuesta del acto analítico. Qué desafíos y discusiones resultan necesarias para la enseñanza, en la universidad pública sobre todo, de un psicoanálisis subversivo en su rigurosidad, y en el marco de la conflictiva propia de un campo de prácticas como el de la salud mental, en este tiempo y en nuestro territorio. Parece ¿No? que eh, hay, hay una trenza que es interesante, sobre todo me convoca mucho a pensar, por ahí no tanto el problema de la universidad como territorio, que es una línea de, de discusión e investigación eh, contemporánea y muy, y muy interesante, pero sí por lo menos partir desde ahí ¿no? y, y en definitiva eh, intentar dar algunas, introducir algunas ideas para pensar la formación en psicoanálisis que eh, existe en nuestra facultad, que, que afortunadamente existe en nuestras instituciones de formación pero que en esa existencia, digamos, encontramos más inmanencia que otra cosa, es decir, encontramos por ahí menos potencia que, que otro tipo de cuestiones. ¿sí? Por eso, por ahí me, me interesaría eh, traer como, como una idea eh, que vengo trabajando, eh, compartirla en ese sentido que es partiendo de, de, de lo que antecedía en las, en las preguntas, ¿no? es decir, de las peculiaridades de ejercer el psicoanálisis o de, o, de, o de la práctica analítica en el interior de ese bullicio interesante que es el campo de la salud mental, eh, hacer un cruce eh, entre lo que podríamos pensar eh, uno de los aportes clave de la salud colectiva en medicina social latinoamericana, que es el concepto de clínica ampliada, ¿Sí? con eh, algunas peculiaridades del psicoanálisis. Es decir, lo que podríamos, condensando, hablar de una suerte de eh, clínica freudiana ampliada. ¿sí? Que me parece que es algo para... para lo, lo, lo, lo, lo traigo para no para hacer ni teorizar, ni hacer ningún tipo de, tipo de cuestión cerrada, sino para ponernos a pensar un rato. ¿Sí? Eh, me interesaría, digo, empezar por, por a, a propósito de que aparte este, esta semana se cumplieron, bueno, el, el día que falleció Diego, casualmente 10 años exactos de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, donde hubieron muchas actividades, Julieta encabezó eh, muchos espacios y bueno, y hay mucha discusión, afortunadamente, no solo como, efeméride, como mera efemérides, pero sí como, como en la línea de justamente de profundizar, ¿no? Recordar que la, la Ley de Sanación de Salud Mental implica... Eh, parafraseando a Freud, diríamos, eh, una, una suerte como el título de esta mesa de, de un conjunto de, ilus de ilusiones por venir. Y hay que recordar una, una cuestión que es aparentemente una paradoja, y es que es una ley de la locura. ¿no? En ese sentido recomiendo un libro eh, compilado por Alan Robinson y otros usuarios que se llama La ley de la locura, justamente, y que y reúne testimonios de usuarios, exusuarios y sobrevivientes de manicomio en torno a la ley salud mental. Dicho otro modo, así como los abogados o los juristas Hacen, escriben libros comentando leyes desde una, de un saber, digamos, técnico, profesional. esta es un libro en donde los usuarios comentan ¿sí? a través de sus experiencias y, y, e historias, digamos, la ley salud mental. Entonces, como les decía, es una paradoja que sea una ley de la locura. ¿Mm? Y al mismo tiempo, porque es una ley que, que no exige eh, ninguna clase de normalidad, ni está basada en el cuerdismo, en el capacitismo. Eh, y que tampoco compele a, a, a, ningún, a ninguna clase ideal de salud, ¿no? ni está centrada en, lo, en la enfermedad ni en lo patológico. Digo esto porque estas, estos rasgos me parece que son totalmente caros a la ética del psicoanálisis, y al mismo tiempo lo traigo porque desde, diríamos, el mainstream psicoanalítico, ¿sí? ante la incapacidad o el desgano en torno a poder leer clínicamente la Ley de Nacional de Salud Mental y las discusiones programáticas que la ley implica, muchas veces hemos escuchado, quizás ya no tanto, pero persisten, visiones más bien de, al estilo de que en tanto es una ley, eh, bueno, ya está relacionada al discurso del la ¿no? Entonces, ahí ya se acabó el partido, porque en todo caso el psicoanálisis en tanto apuntaría a la singularidad, etcétera, etcétera, no tendría nada que ver con eso. ¿no? Esto, digamos, es curioso porque... Eh, si bien no es el mismo, la misma argumentación, convengamos que es eh, solidariamente, eh, o sea, tiene una similitud con las críticas, diríamos, de posiciones más conservadoras, diríamos, de eh, ciertas corporaciones eh, psiquiátricas. ¿no? Entonces, es como que, en definitiva, y esto lo, lo traigo para, también para pensar, habría cierta, digamos, psiquiatría lacaniana ¿no? en, en, eh, para poder pensar eh, que encuentra, por ejemplo, el problema. Eh, a esta altura ya eh, funesto, ¿no? de la prosecución de, que se, eh, de, de, de presentaciones de enfermos y de dispositivos que, digamos, no solo eh, por ahí pueden, tener cierta, pueden ser vetustos, sino que no se condicen con muchos dispositivos y, y buenas prácticas en, en las cuales participan y son organizadas por colegas que trabajan del psicoanálisis, en donde se le da a las personas que padecen los usuarios, y otro lugar eh, de participación plena. ¿no? Entonces, habría, que, habría que tomarse seriamente esa resistencia de cierta eh, psiquiatría lacañana, como llamo yo, y no, no estoy apelando obviamente a la, a la disciplina de la psiquiatría. ¿no? Como le decía, digo, creo que este, este aspecto, estos rasgos de la ley de salud mental, eh, son caros a la, a la ética del psicoanálisis, porque básicamente no, es una ley que no les, no les exige a las personas ninguna clase de afirmación o, o, identi o de identificación en, en determinado diagnóstico como condición para recibir atención en salud. Creo que esta es, funda es fundamental, es decir, es una ley que tiene que ver con la salud y no tiene que ver con la enfermedad. No le pide a nadie que se nombre enfermo o desde ninguna clase de patología, lo que serían las leyes por patología. La, la ley salud mental va, apunta para otro lado, porque en, a su vez no es una ley que, tenga, que, que, que introduzca ninguna clase de, de tecnicismo ni, ni, ni que protocolice la práctica simplemente introduce algunos eh, institutos, como puede ser la interdisciplina, eh, el enfoque de derechos, etcétera, que no le están diciendo al practicante cómo tiene que hacer las cosas, ni hasta dónde, ni cómo, sino que está justamente introduciendo o reintroduciendo el acto clínico ¿sí? en el marco del de, eh, resguardo de los derechos humanos. ¿sí? Esto también lo digo porque es cierto que... Eh, eh, desde el psicoanálisis, vamos a decir, contemporáneo, la cuestión de los derechos humanos es, afortunadamente, una preocupación. ¿no? Es un interés y, y lleva a la producción eh, conceptual y teórica. Ahora, muchas veces también es cierto que esa apelación a los derechos humanos es una apelación meramente por ahí conceptual, y no recoge o, o se priva, digamos, de, de recoger la potencia de pensar ese cruce entre derechos humanos y prácticas en salud mental. Y más aún, habida cuenta de la tradición argentina, en donde el, eh, el movimiento de derechos humanos fue, digamos, no solo que impulsó, con, con eh, muy fervientemente las sanciones de la salud mental, sino que en todo lo que es acompañamiento a juicios, derechos humanos, violencia eh, institucional, etcétera, etcétera, hay un, un, un cruce muy interesante y potente eh, entre salud mental, derechos humanos y, y practicantes del psicoanálisis. ¿no? Es decir, como omitiendo esa, esa, esa, esa cuestión, ese, esos legados, ¿no? que, que Jorge Alemán, digamos, un texto que leía la semana pasada hay que publicó en la en revista La Tecla Enie planteaba esta cuestión ¿no? de, de, esa, de, de ese, ese, ese algo así como decía, lo podrá decir mejor, ¿no? pero ese, esa suerte de duelo ¿no? que su, se sucedió post dictadura en donde el psicoanálisis, digamos, eh, o cierto psicoanálisis lacaniano, digamos, se corrió de algunas discusiones. ¿no? Entonces, esto me parece que eh, es como preliminar, porque estamos ante una legislación y a, y, a un, y a una programática y unas políticas públicas que en definitiva están ponderando eh, el territorio de la clínica. ¿sí? Y cuando digo clínica no estoy hablando de ninguna cuestión ligada al furor curandis, ni, ni ninguna cuestión por el estilo, sino a, a, ese, a ese territorio en el cual eh, nos corremos de la judicialización de las personas, y nos corremos de la normativización. Es decir, ese territorio en el cual puede pasar, digamos, algo interesante. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, desde esa herramienta, habría que pensar en la ley de salud mental antes, como una antes que una herramienta legal, pensarla como una herramienta clínica. Sobre todo a quienes nos interese la clínica. En el psicoanálisis, la psicología, o cualquier... Eh, porque de hecho, y esto lo he conversado muchas veces con colegas abogados que intervienen en el campo de salud mental, la intervención de un abogado en la posibilidad de acompañar a personas que tienen alguna situación ligada a salud mental, etc., es también es una intervención clínica, aunque su escucha sea de otras características. ¿no? Esto también a modo de invitación a, a la, al trabajo interdisciplinario, intersectorial, etc. ¿no? Creo que en este sentido lo conversábamos en la mesa eh, anterior, a mí me parece eh, muy provechoso, y, y aunque, sean, aunque a algunos les pueda sonar como exótico, irreverente, etcétera, eh, empezar a hablar en términos de un psicoanálisis argentino. No, no, no, no con una intención de, de, de generar como cierta... De, de borrar la diversidad, la pluralidad, eh, ni tampoco como de, de, de, de hacer una, es, una esencia, un argentinismo, sino también para, básicamente para conjugar historia, digamos, eh, eh, intervención en el campo sanitario, y eh, una historia también, que ya no es reciente, de avances e innovaciones desde el punto de vista conceptual que, que atañen al psicoanálisis y autores que eh, intervinieron en nuestro medio. ¿no? Y digo esto porque hablar psicoanálisis argentino nos puede... Eh, nos posibilita algunas cosas. Es decir, primero, nos posibilita, sin tantas vueltas, posicionarlos, posicionarnos, ¿no? como practicantes del psicoanálisis, pongámosle, posicionarnos, posicionarnos en el interior del campo de la salud mental. Es decir, posicionarnos con críticas, sin perder la especificidad, etcétera, Pero sin ninguna clase de ambigüedad artificial o edulcorada, es decir, sin ninguna clase de latiguillos que ya son vetustos, que encubren, digamos, eh, básicamente, la un, cierta verdad que es un rechazo a la toma de posición. ¿no? Es decir, por eso a mí me parece que es crucial discutir con ciertas posiciones de algunos psicoanalistas, que eh, ya sea por, por prejuicios ante la, ante la complejidad que implica un campo de prácticas como el de salud mental, eh, y ante los problemas que eso implica, o por decidida ignorancia también, o, o a causa de extravíos, eh, o fruto de encubrimientos, digamos, vamos a decirlo así, con todo respeto, franco-coloniales, eh, aportan, entre comillas, una versión que es tan abstracta como, eh, en, de, como endeble y escueta, que termina como haciendo de la salud mental, ¿no? como de ese significante, si se quiere, eh, bueno como eh, presentarlo como una suerte de significante amo que giraría sobre sí mismo y que, y que iría en contra, como decía hace un rato, de cualquier posibilidad de, de la emergencia de un sujeto. ¿sí? Eh, recién en la mesa anterior hablaba de lo propio de, de la presencia ante esta situación de, de, lo propio de, un, de, de un amo analítico, un discurso amo analítico y no tanto de, de su reverso. ¿no? Eh, y ahora sí, para meterme en lo, en lo que traía como, como, como propuesta, ¿sí? eh, a mí me parece que recoger la ética freudiana en este sentido, eh, y, y, y en particular si uno tiene interés de, de ir más allá, de eh, los dispositivos más clásicos que el psicoanálisis creó, como puede ser la consulta privada en todo sentido. ¿no? Eh, este esta recoger la ética freudiana no puede implicar una suerte de obrar a imagen y semejanza. ¿no? Eh, es decir, no puede implicar que no reparemos en distancias históricas, eh, geopolíticas, etc. ¿sí? Menos aún, obviamente, había cuenta de la historia de, de, ¿no? de las relaciones entre... el campo sanitario argentino y el, y el psicoanálisis. ¿sí? Yo creo que también, digo, hay un horizonte ético, el horizonte ético que, que un psicoanálisis argentino puede permitir, es uno que se preocupa, diría, por, eh, por reivindicar al psicoanálisis, ¿no? eh, como un discurso con vocación de dar eh, algunas disputas, ¿no? que tienden a subvertir, eh, no solo el territorio de la clínica, sino también otros, otras discusiones ligadas a la cultura. ¿no? Esto que, que, que, que ubica... Eh, algunos autores, como pensar el psicoanálisis como una práctica de resistencia a cualquier normalización, pero también incluyendo, o entendiendo por normalización, también, esa, norm esa curiosa normalización, que iría, vamos a decir así, más acá del principio de placer, que es eh, la psicopatología. ¿No? Es decir, es un poco un contrasentido una psicopatología psicoanalítica, aun cuando haya eh, avances al respecto. ¿sí? Pero también una práctica de resistencia, al psicoanálisis como práctica de resistencia a, a esto que podríamos también llamar como una autodomesticación, ¿no? como una autodomesticación pragmática eh, de quienes por ahí quieren, quieren o militan incluso por, por salvar al psicoanálisis. ¿no? Esto, la defensa del psicoanálisis es algo muy común, por ejemplo, en esta facultad. ¿no? Instituirse como que somos la defensa del psicoanálisis. ¿no? Que uno dice, bueno, por ahí, se, ¿de quién salvar al psicoanálisis? sino no de, de los psicoanalistas mismos. ¿No? Eh, y que por ahí eso, en definitiva, y en una de esas se encubre, en esa posición defendida, o en ese intento de salvataje, bueno, encubre por ahí algunas debilidades que el psicoanálisis tiene, y que por ahí estaría bueno que uno clarifique y que las, y que las ponga a disposición. ¿sí? Eh, y en ese sentido, recogiendo también la idea de, de oficio imposible, ¿no? freudiana, es que, que planteaba esto que les decía, es decir, una suerte de clínica freudiana ampliada, recogiendo los... los la, los, los aportes también, por ejemplo, de, de, de Sousa Campos, ¿no? autor de la Medicina Social Salud Colectiva. ¿no? Esta clínica ampliada freudiana, esta clínica ampliada en psicoanálisis, eh, a mí me parece que resulta eh, el modo, o uno de los modos, de tomar ese viejo enunciado freudiano, ¿no? de donde yo era, eh, yo he de advenir. ¿no? Es decir, un modo de postular al acto analítico, y de reivindicarlo, sin ningún tipo de, de um, diríamos, con la, con reivindicarlo con una apertura a la crítica, pero reivindicarlo al fin, al acto analítico como un acto en salud. ¿No? Es decir, entendiendo a esto como el reverso de cualquier eh, furor curandis propio del, del modelo médico hegemónico sí Es decir, que el acto analítico será clínico ¿no? solo si se promueven eh, los derechos y la dignidad de las personas, si no será otra cosa. ¿Sí? Es decir, si una intervención vulnera derechos, básicamente no, no habrá sido clínica, porque de hecho la promoción de, de los derechos digamos no, no es un elemento decorativo ni externo al acto clínico en sí, ni tampoco es algo eh, exógeno a lo que podemos llamar como efectos analíticos. Pero una aclaración, ¿sí? también hay que recordar que no hay nada menos parecido a un, a un ideal, o a un, o una inoculación de un ideal, o a, o a la imposición de una moral, o, una, o, de, o a un adoctrinamiento, ¿sí? ¿No? no hay nada más distinto a un ideal que un derecho. Porque un derecho básicamente supone, primero, a una, digamos, se basa desde una determinada concepción de sujeto que es una persona, pero no en función de su individualidad, sino en función de otros, y sobre todo también del Estado, Sí. Y aparte, Bien, porque me parece Una que, pequeña sí. interrupción. Cinco sí, claro. sí, sí, estaba, estaba cerrando. estaba cerrando sí. Les decía, esta cuestión me parece central, para no, no avivar algunos fantasmas, ¿no? de que cuando uno dice se trata de promover derechos, eh, en el interior del acto analítico, alguien puede decir, no, pero eso es instaurar una suerte de moralización de la práctica. ¿no? Y todo, de algún modo, lo anterior, me parece, tomando también el texto que invitaba la, el, la mesa, eh, se reúne, eh, también siguiendo la, la ética freudiana en, en esto, en, una, en la potencia de una ilusión eh, para el porvenir. ¿sí? Esto es un psicoanálisis que al tiempo de poder unir su horizonte a la subjetividad de época, se abstenga de suponerse básicamente extraterritorial. Es decir, evitando eh, retornar a cierta como, digamos, insularidad, ¿no? eh, siempre solidaria la, a la proliferación de prácticas, diríamos, adaptativas incluido ese, ese, ese peculiar fenómeno en el cual lo adaptativo, eh, de manera desopilante, eh, se hermana a cierto relativismo cultural. no, no pensaría que, que, lo, que lo adaptativo siempre está en función de, de, una, de, una, de, una, de una lectura digamos materialista, si se quiere, de, o, o, o realista, mejor dicho, de la realidad. Bueno, esa con, connivencia entre cierto relativismo cultural muy común al... A la, a la retórica analítica. ¿no? Y esto, digamos, teniendo el efecto funesto que es aislar al psicoanálisis de toda, de toda controversia. ¿no? Eh, es decir, y con esto cierro, me parece que se trata de que los psicoanalistas eh, empecemos a valorizar los propios aportes que hacemos y que hemos hecho a las discusiones actuales suscitadas en el campo de salud mental, eh, que dialoguemos con otras eh, disciplinas, pero no en un sentido eh, políticamente correcto, sino que haya un diálogo en donde se, se discuta, y donde finalmente también haya, digamos, traigo una, lo que sería una invitación a una lectura clínica y crítica de los marcos normativos, que básicamente son, están siendo poco, poco explorados. sí Y más aún en, en, en un contexto como este, en el cual eh, me refiero a la pandemia, en donde básicamente, eh, tal como plantea Alicia en, en, en varios, varios eh, pasajes de su obra y de su intervención, eh, algunos valores como el de la solidaridad, ¿sí? Tienen que empezar a pensarse como cuestiones, a trabajar no desde una cuestión eh, normativa ni, ni homogénea, pero sí como elementos caros ¿sí? a la posibilidad de pensar, en, en, al decir de Silvia Blechmar, en la construcción de un sujeto ético. ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias Julián. Eh, yo creo que bueno los comentarios, me quedé con muchas ganas de seguir charlando sobre esto, y algunas cosas que has dicho, pero vamos a dejar los comentarios para después. Eh, Julieta Bueno, buenas tardes A todos, a todas Muy contenta de estar Con, bueno, con estos colegas, compañeros eh, Tan queridos en la mesa Y bueno, a la vez eh, vale, vale remarcar Que estamos en un, en un congreso En la Facultad de Psicología De la UBA eh, Que bueno, es una de las facultades más importantes, eh, la universidad más importante de nuestro país y de Latinoamérica, y la facultad, tal vez, de, de psicología más, más numerosa de nuestro país, por lejos. ¿no? Lo cual la configura como un territorio donde vale la pena desplegar algunas, algunas discusiones, algunos posicionamientos, eh, y también, por supuesto, bueno eh, impulsar algunas... Eh, algunas batallas eh, necesarias para que nuestra facultad eh, yo diría eh, ya no diría más esté a la altura de su tiempo ¿no? sino que se asuma en su tiempo para en todo caso eh, desplegar eh, una pregunta que es cuál es el rol que le toca a la universidad y a nuestra facultad en un tiempo eh, de estas características en este momento de nuestra historia ¿no? eh, Así que bueno, quería enmarcar el encuentro de hoy porque me parece que también cobra sentido y, y cobra mucho valor la propuesta de una mesa como las que está haciendo Alicia, está haciendo Julián, y tenemos la fortuna de tenerlo a Jorge, eh, lo tuvimos en la Facultad de Psicología hace no tanto tiempo, eh, pudiéndole dar una, una placa de reconocimiento al gremio docente, eh, lo tuvimos a Jorge eh, en el hall de la Facultad de Psicología, en, en un encuentro muy, muy intenso eh, y muy celebrado por muchos, eh, pero bueno, también hay que decirlo que nuestra facultad, eh, tal como está organizada en términos de la composición de poder y de sus representaciones, eh, ha sido y es muy expulsiva de pensamientos que, que vengan a poner en cuestión, bueno, parte de lo que Julián planteaba hace un rato como como el aspecto tal vez más, más conservador de nuestro campo de la salud mental eh, y más conservador de un sector de, del psicoanálisis que, eh, que está en los lugares de representación en el Consejo Directivo de, de nuestra Facultad. Así que eh, me alegra que este encuentro pueda darse eh, en el marco de un Congreso de la Facultad, eh, agradezco a sus organizadores que hayan permitido que esta mesa ocurra, eh, porque me parece que bueno se han acabado los tiempos eh, en nuestra eh, democracia para, para que las discusiones queden afuera de instituciones tan importantes como, como nuestra universidad y nuestra, y nuestra facultad. Hoy en la mañana me daba cuenta de que tenía el encuentro en esta mesa, y, y dentro de un ratito tengo un encuentro con, con la Facultad de Trabajo Social, también de la UBA. Como decía Alicia en la, en la presentación, eh, me toca a mí y a, y a un conjunto de, de colegas y compañeros a asumir una responsabilidad muy grande eh, en la provincia de Buenos Aires, que es estar a cargo de todo el área de, de salud mental y consumos de, de la provincia más grande de nuestro país. Eh, y eso me hace que esté transitando mucho por universidades de, de la provincia de Buenos Aires y facultades de psicología de, de la provincia de, de Buenos Aires, eh, que bueno, eh, que tal vez eh, presentan una diferencia con la Universidad eh, de, de Buenos Aires, con la UBA, que es que estas otras facultades de... De la provincia de Buenos Aires, del conurbano de Buenos Aires, eh, creadas en otro tiempo también histórico, eh, no resulta algo complejo ni algo extraño que se inserten en los debates acerca del futuro de la provincia, ¿no? y en un sentido más amplio se inserten en los debates de cómo se construye un proyecto de país y un proyecto de futuro. Eh, yo creo que en nuestra Universidad de Buenos Aires, eh, Todavía eh, tiene muchas deudas que cumplir respecto de su posicionamiento como Universidad Argentina en los, de, en los importantes debates y en las importantes construcciones que nuestro país tiene por delante y en ese punto nuestra Facultad de Psicología eh, creo que también. ¿no? Así que hoy a la mañana cuando me daba cuenta de que hoy iba a estar eh, en dos espacios de la Universidad de Buenos Aires, cosa que me da profunda satisfacción porque soy egresada de esa facultad, y gran parte de lo que soy también lo debo a eso, también eh, pensaba y escribía en un, en un posteo de, bueno, eh, nuestra, nuestra Universidad de Buenos Aires eh, tiene que asumir un rol, un rol histórico en, en esta etapa de nuestra Argentina, eh, que no es la etapa de la postdictadura donde hubo que reabrir las universidades, eh, que, no es la, que no es la etapa eh, de, del menemismo donde hubo que resistir, eh, tampoco es la primera etapa del kirchnerismo eh, y tampoco es la etapa de, del macrismo. ¿no? Yo creo que eh, ya han transitado muchos capítulos de la historia argentina y muchos capítulos de la historia mundial que nos tienen que, que llevar eh, francamente y sobre todo para, eh, para eh, el campo universitario que tiene todas las condiciones de, de balance intelectual y teórico respecto del estado del mundo y de nuestro país, nos tiene que llevar, francamente, a, a asumir las responsabilidades que una universidad como, con la potencia que tiene la, la UBA, eh, construya su rol histórico, construya eh, la orientación de las carreras que necesitan, que necesita nuestro país, que estén eh, de cara a las problemáticas de nuestro pueblo, y de cara también a la construcción de, de, de la democracia argentina, que es una democracia lograda y sostenida en términos formales, pero que es una democracia también que, que hemos visto con bastante sorpresa, eh, que también puede ser puesta en cuestión por, eh, por vías eh, que tal vez no imaginábamos en otra época y que han conllevado a que eh, las instituciones argentinas eh, se hayan vuelto frágiles en términos de la garantía de derechos y, eh, para, para el pueblo. ¿no? Y esto también pasó en Latinoamérica y me parece que en ese sentido... Eh, merece decirse con todas las letras que las universidades tienen que, que ocupar un, digamos, un rol mucho más activo en, en la construcción de, del futuro de, de nuestro país, porque tal vez sea una de las instituciones estratégicas eh, para consolidar nuestra democracia, eh, para ampliar los derechos que aún eh, le quedan a, a nuestro pueblo por, por poder restituir. En un mundo que, como Jorge dice ¿no? una y otra vez, eh, es un mundo que, donde, donde las lógicas del capital se profundizan, se agudizan, eh, incluso bueno probablemente Jorge lo pueda eh, también reponer en un rato, eh, también están trayendo novedades ¿no? respecto de, de cómo las pulsiones se, se engarzan en esta etapa de, de, del neoliberalismo y cómo eso eh, bueno configura un escenario mundial en el cual hay que organizar las estrategias de construcción de los estados, de las instituciones, y ahí entra me parece, de una manera muy importante los debates que nosotros también tenemos que poder hacer, y las decisiones que entiendo también hay que empezar a tomar respecto de nuestro campo, ¿no? de la salud mental, eh, y, y dentro de ese, de ese campo, el psicoanálisis. Tal vez como, como decía Julián, eh, de una manera que a mí me gusta mucho, y la venimos conversando con él, esta idea de pensar un psicoanálisis argentino, ¿no? Tal vez lo argentino eh, pueda ser una de esas marcas eh, que haga que el psicoanálisis eh, no goce de esa extraterritorialidad que más que autonomía ¿no? de pensamiento ha conllevado muchas veces a, a un sector del psicoanálisis a, a no implicarse en los destinos de, de nuestro país y del mundo, que me parece que es el riesgo más grande, ¿no? Entonces, si trabajamos sobre la idea de un psicoanálisis argentino, eh, que tiene, yo creo, tiene todas las condiciones para que nosotros podamos formularlo en esos términos, tiene una historia, tiene un legado, tiene una fundación, tiene sus autores, eh, tiene un recorrido, tiene sus instituciones, eh, tiene la particularidad, como no sé si ocurre en algún otro lado del mundo, de haber ingresado a las universidades, sin, sin perderse por haber ingresado a las universidades como, como un campo específico de formación teórica y, y práctica. El psicoanálisis argentino tiene también eh, otra virtud de una potencia eh, sin igual, eh, y que es el, el haber ingresado, tal vez también por haber ingresado en las universidades, y tal vez... Eh, por haberse involucrado en debates de época y en, y en disputas sociales y políticas de época, tiene la particularidad que no tiene ningún otro lugar de, del mundo de formar parte de la salud, de la salud pública argentina. ¿no? Una salud pública que además está caracterizada por, por ser una salud universal, una salud de acceso universal, con todas las discusiones y toda la construcción y los desafíos que tenemos para realmente volver accesible nuestra salud sí. al pueblo. Pero hay una, una salud pública de carácter universal, que es lo que permitió, entre otras cosas, que Argentina, a diferencia de Europa, tuviera un piso de partida eh, de instituciones sanitarias, de equipos de salud, distribuidos en todo el territorio nacional, eh, y esa salud pública argentina, al igual que la universidad pública argentina y gratuita, tiene mucho que ver en nuestra historia con las decisiones y la construcción que el peronismo ha hecho de nuestro país y de un piso eh, siempre, que siempre tenemos que volver a construir y a, y a garantizar, pero un piso de instituciones eh, que permitan que, que nuestro país no se haya vuelto eh, un país eh, destinado eh, al, al, fracaso, al fracaso histórico, y que por eso mismo haya podido tener eh, un movimiento de derechos humanos como, como el que tuvo, eh, haya podido tener eh, bueno también ídolos nacionales como nuestro querido Diego que nos tiene tan, tan compungidos, y haya podido tener eh, presidentes como Cristina y como Néstor que, que pudieron reconstruir en gran parte nuestra patria, no solo en términos de derechos, sino también en términos de, de improntas simbólicas. Eh, en la construcción de un, de, de un pueblo y de una nación. ¿no? Como decía Julián, la ley nacional de salud mental, podríamos decir la ley de identidad de género, podríamos incluir el Código Civil Argentino, son cuerpos normativos que no están reducidos a principios jurídicos, sino que contienen principios acerca de lo humano, eh, y en ese sentido los derechos cobran digamos, un, un, un, un vuelo simbólico que me parece que el psicoanálisis argentino tiene que que valorar porque tiene a la mano herramientas de una potencia enorme para desplegarse en este tiempo de, de nuestra historia. Pero entonces, bueno, si, si trabajamos en esta idea que, que Julián propone y que con un conjunto de, de colegas y de psicoanalistas eh, desde hace un tiempo venimos conversando ¿no? del psicoanálisis argentino, me parece que una de las particularidades como decía, es que ha, in, ha ingresado a la salud pública en una escala en que ningún otro país eh, tiene esa experiencia. Eh, y, eso, y eso habla también de la calidad y, y, de, la, y de la capacidad en el que nuestros eh, psicoanalistas y nuestros trabajadores en los hospitales públicos y en, y en, los, en las salas de primer nivel de atención de, de, eh, de los municipios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, eh, habla de, de la calidad y de la potencia que, que, esa, que esa historia y que ese, que ese trayecto tiene tiene para darle a la salud pública y tiene para, para construir formas de escucha, de tratamiento y también de acompañamientos que no reduzcan el campo de la salud mental a la administración de diagnósticos y psicofármacos. Eh, y esto re, realmente representa un, una diferencia con otros lugares del mundo muy, muy, muy impactante. Eh, tal vez los argentinos, por un montón de motivos, nos cuesta a veces compararnos para bien con otros países ¿no? del mundo. En general, estamos con esa idea un poco tilinga de que en los demás lugares del mundo ocurren las cosas maravillosas y Argentina es su reverso oscuro, ¿no? al que quisiéramos parecernos y nunca llegamos. Bueno, la pandemia nos ha mostrado, además de, de nuestro querido Diego, eh, la, la pandemia nos ha mostrado que Argentina es un país eh, increíblemente maravilloso por sus recursos humanos y también por la capacidad de construir referentes, líderes políticos elegidos por la voluntad popular que, eh, que toman decisiones eh, para el cuidado de la vida de su pueblo eh, y, que, y que cuentan por esta tradición que decíamos, por ejemplo, el peronismo argentino desde de la obra Ramón Carrillo en la provincia que yo tengo la oportunidad de conocer como creo que nunca hubiera podido conocer desde la capital federal, eh, la provincia está plagada de, de hospitales maravillosos, eh, destruidos con el tiempo y con el vaciamiento, pero con una potencia increíble, eh, y que permitieron que a partir de esa base y con una decisión muy importante de nuestro gobierno nacional y provincial, eh, hayamos podido atravesar como pudimos atravesar la pandemia en la Argentina, sin estar... Eh, sin que ningún ciudadano de nuestro país muera sin la, sin la posibilidad de ser atendido por un equipo de salud con un respirador, y también, y esto me gustaría por lo menos dejarlo incluido, sin, eh, sin que nuestro pueblo se haya quedado con la posibilidad de ser acompañado y atendido en términos de, de salud mental en un momento de tanta conmoción como ha significado la pandemia. Y eso se hizo con voluntad política, con esa invención maravillosa que tenemos los argentinos, de eh, si están digamos, puestas las decisiones y el cuidado donde tienen que estar, construir dispositivos y recursos de, de atención, eh, y bueno que permitieron que eh, en la provincia de Buenos Aires y en muchos otros lugares de, del país, se hayan construido formas de acompañamiento en, en situaciones de, de mucha angustia y mucha crisis eh, y que se hayan hecho a través también de muchísimos psicoanalistas que participaron de todas esas experiencias con los equipos de salud en los hospitales, acompañando a los equipos de salud en los hospitales en dispositivos inexistentes y extraños de escucha, de elaboración colectiva y de acompañamiento, eh, que se hayan involucrado en los barrios populares de nuestra provincia a acompañar la detección de casos y escuchar la angustia de las personas y acompañar y construir salidas colectivas a una situación de tanto desgarro como el que estuvimos viviendo, eh, de pensar cómo se acompaña aún en el aislamiento a las personas internadas en los hospitales, eh, y torcer una, una lógica médica que hacía imposible pensar que alguien pudiera ingresar a acompañar a, a su ser querido en un hospital, y eso tiene que ver mucho con la mirada de, de los psicoanalistas argentinos, y con la capacidad ¿no? de ubicarse en territorios, eh, ya no extraterritoriales, ¿no? como decía Julián, respecto de otro, de otro modelo del psicoanálisis, sino en habitar los territorios sin temor a perder los conceptos, la ética y la escucha de lo singular. Sin temor a que lo colectivo lleve puesto aquellos principios en los que tal vez el psicoanálisis sea el único al que puede aportar y no, y no otras corrientes otros, o otros campos. Pero sin temor a involucrarse con lo colectivo, entendiendo, y esto me parece que tendría que ser una de las primeras formulaciones ¿no? de nuestro movimiento del psicoanálisis argentino, eh, que no hay posibilidad de trabajo con un sujeto si a la vez no hay un posicionamiento respecto de lo común, de lo compartido y de las condiciones en que una sociedad y un pueblo eh, arma su presente y, y, y construye un, un futuro. Por eso lo colectivo en nuestro psicoanálisis argentino tendría que tener un lugar muy importante, eh, que por supuesto no, no debiera anular lo singular, eh, y esta tal vez sea una de, ¿no? de las de las cuestiones a abandonar, eh, de, de los falsos dilemas con que nos, nos, eh, nos distraemos, ¿no? si lo singular o lo colectivo, la psicología o la psiquiatría, el psicoanálisis o la psicología comunitaria, ¿no? todos, todos dilemas de, de baja monta a esta altura de la historia y, y en relación a la complejidad de las situaciones que tenemos que, que pensar. Entonces nuestro psicoanalista argentino y Jorge Alemán es, es realmente una, una referencia eh, no solo teórica, ¿no? sino que el propio transitar de Jorge, los espacios donde Jorge establece las discusiones, eh, y bueno, por eso fue tan representativo su presencia en el hall de la facultad, los espacios donde establece las discusiones, eh, pone eh, en el centro uno de estos puntos, que es que lo singular y lo colectivo eh, no pueden formar parte de, de antinomias, y que cualquier psicoanálisis que se precie como un psicoanálisis capaz de asumir eh, debates e intervenciones acerca del destino compartido, tiene que incorporar lo común y lo colectivo como una dimensión de, de su trabajo, porque eh, Jorge dice muchas veces, ¿no? la singularidad puede advenir en la medida en que puedan construirse condiciones de igualdad. ¿no? La verdadera diferencia, y Alicia también lo, lo viene planteando desde hace un tiempo en, en algunos espacios que, que pudimos compartir, eh, lo singular efectivamente puede aparecer en el campo en el que haya condiciones de, de igualdad. Si no hay condiciones de igualdad para una sociedad, para un pueblo, eh, no, es muy difícil trabajar la, las singularidades porque vamos a estar hablando de, de diferencias que se cortan por otro, por otro lado que, que por el sujeto. ¿no? Eh, y a la vez Jorge también plantea, bueno, y muchos otros autores también, pero Jorge insiste y yo creo que es una de las preguntas que el psicoanálisis argentino tiene que trabajar seriamente, que es cuánto del neoliberalismo contemporáneo, eh, cuánto de las lógicas del capital en esta etapa de nuestra historia tocan efectivamente al sujeto. ¿Qué del sujeto está tocado por esas lógicas? No la subjetividad, ¿no? que Jorge afortunadamente ha, ha sacudido un montón de confusiones con las que por lo menos, si yo me, me reconozco muchos años fui arrastrando entre subjetividad y sujeto, ¿no? La subjetividad nos ayudó a muchos psicoanalistas a incorporar algo de las lógicas de la época, las lecturas de la época, los efectos de la época, pero en algunos momentos se nos confunde con el sujeto, aunque nos parezca raro, ¿no? porque conceptualmente son, son claras las diferencias. Pero bueno, Jorge vino a, a traernos un poco de claridad de volver a situar esos dos conceptos. Ahorita estamos con minutos, digamos. Ah, bueno. Y entonces en este punto, eh, yo creo que el psicoanálisis argentino ya más o menos arribó a algunas lecturas sobre la subjetividad pero la pregunta acerca de cuánto está tocado el sujeto y qué cosas hay que construir en términos de dispositivos eh, y, de, y de elementos teóricos para leer lo que ocurre con el sujeto y también para tomar un posicionamiento respecto de lo que ese, ese capitalismo eh, ataca francamente al sujeto con el que cualquier psicoanálisis eh, podría trabajar y sin el cual no va a poder desplegar su, su potencia. Muchísimas gracias, Bye. Julieta. Eh, Jorge, ya si hay algunas preguntas y comentarios muy interesantes, todo lo que quieran ir observando lo pueden ir poniendo en el, en el chat, después lo vamos a ordenar. ¿Sí? Hola. Hola, sí, eh, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes para ustedes. Eh, difícil tomar la palabra en el momento del eclipse simbólico cuando, cuando el último ídolo popular de la historia ha muerto. Y ahora dirigir mi palabra eh, entre compañeros y compañeras tan queridas. Eh, agradezco las, las distintas referencias que han hecho mis compañeros y compañeras de mesa. Y bueno, eh, el, la contribución que quiero hacer eh, es resumir eh, un aspecto que estoy trabajando en mi nuevo libro, inspirado en el seminario que estoy dando para los comedores populares de la época nosotros y nosotros en la época. Y me dicen aquí que se escucha un poco bajo. no sé si esto es así. Hola. Hola, yo, yo estoy escuchando bien, pero estoy con auriculares. Ah, bien, perfecto. No sé. Yo te bueno, escucho bien. Muy ¿no? bien. Bueno, rápidamente voy a proponerles eh, eh, dos vectores que a mí me parece que son imposibles de eludir cuando uno quiere pensar la dominación neoliberal. Eh, los vectores son los siguientes, el de la explotación y el de la opresión. Eh, con fines didácticos de transmisión voy a diferenciar explotación de opresión. Explotación tiene una referencia clásica en Marx y se refiere por supuesto a la extracción de la fuerza de trabajo y la constitución de un objeto universal que es aquel que de su cuerpo a través del tiempo socialmente necesario para que sea explotado y se extraiga la plusvalía. Ese sujeto es universal y está siempre, en teoría de Marx, orientado por un proceso revolucionario que lo llevaría incluso a extinguirse como proletario y volverse la clase universal. Ese es, por un lado, el campo que en primer lugar fue teorizado como el campo de la explotación y que por supuesto tiene lecturas, de reformulaciones contemporáneas, pero... Lo quiero situar así para distinguir este campo de la explotación. El segundo campo es el campo de, como dije antes, la, la opresión, explotación y opresión. En el campo de explotación en vez de Marx vamos a tomar como referencia central eh, lo que surge a partir de Foucault, aunque no sea el autor que ha teorizado esto, y en este caso, ese sujeto ya no es un universal como en el caso de, sino que aparecería como un universal concreto. Es decir, ahora en el campo de la opresión y de los oprimidos aparecen las mujeres, las razas, eh, los estigmatizados, la locura, eh, los discapacitados y todos aquellos que ya llevan en su cuerpo las técnicas disciplinarias y normativas a través de las cuales la opresión procede. Es decir que hay una relación entre la explotación y la opresión que siempre debe ser eh, pensada, dado que ninguno de los dos campos puede ser eh, eh, ni confundido ni separado en modo eh, tajante. Dicho de otra manera, tanto el campo de la explotación como el campo de la operación eh, son campos que entran en una relación de conjunción y junción a la vez. Es decir, no se los puede superponer, porque en un caso está toda la maquinaria capitalista y la extracción de purgaría, y en el otro caso está digamos, una particularidad distinta, que son las técnicas normativas y disciplinas que ejercen distintos, distintas tecnologías de la opresión sobre los cuerpos de las mujeres, de los inmigrantes, de las razas, de las etnias y de distintos tipos de estigmas. Así que cualquier proyecto de una práctica de emancipación, a mi juicio, debe pensar el severo problema que se presenta en la relación de conjunción y disyunción entre el campo de la explotación y el campo de la opresión. Están los y están los oprimidos, aunque a veces coincidan en un mismo lugar, y normalmente es así, tanto el explotado como el oprimido. A los fines de distinguir y singularizar cómo son los modos de dominación neoliberal, es que distingo estos dos campos. Perdón por resumir muy brutalmente esto, porque esto lo está dando en un libro con más, con más espacio, pero aquí quiero hacer una breve inter intervención. Luego está el discurso capitalista, eh, que yo lo he extraído del censo de Lacan para hacerlo, vamos a decir, eh, circular y derivar hacia otros confines, en donde a la vez todo esto adquiere una nueva invisibilidad porque eh, según el caso en el que se presenta el discurso capitalista a través de Lacan, se observa que el propio proletariado participa, que Lacan denomina el plus de gozar, es decir, en el capitalismo existe un autobloqueo que impide que el proletario sea el sujeto portador de la regulación, porque él mismo eso que era la plusvalía, que iba al bolsillo del burgués, ahora se transforma también en un plus de gozar que involucra al trabajador mismo. Y a la vez el discurso capitalista puede hacer que aquellos oprimidos que llevan las marcas de la opresión en sus cuerpos, si no se articulan en un proyecto político con los explotados, sean nada más conjuntos de víctimas perfectamente asimilables al poder neoliberal, asimilables en términos de eh, reivindicadores de su particularidad oprimida, pero que sin embargo esa partida oprimida no redunda, vamos a decir, en la constitución de un sujeto histórico transformador. Esta es digamos, la problemática que inmediatamente surge cuando uno distingue el campo de la explotación del campo de la opresión y a la vez eh, el discurso capitalista tal como eh, Lacan lo ha formulado. Cuando introduzco el discurso capitalista, quiero hacer constar que ya no considero, y esto está muy conectado con lo que mis colegas de mesa, con lo que Julieta y Julián han formulado, el discurso eh, psicoanalítico no es más el reverso del discurso del amo. Si lo que está en marcha y lo que rige es el discurso capitalista, ese discurso por definición no tiene reverso, y esto obliga y exige, y ahí comparto lo que han dicho, mis colegas, eh, una reinvención del lugar del sinálisis. Pero, de todas maneras, quiero hacer constar que no es lo mismo todo lo que recorre eh, el campo de la explotación, de todo aquello que recorre el campo de la opresión, A pesar de que, como he insistido, los dos ámbitos entran en una relación de conjunción y de disyunción. Y por último, quiero hacer valer, como lo han hecho mis compañeros, la presencia del discurso analítico en relación a los derechos humanos. Porque, en efecto, y siempre teniendo en cuenta de que ya no estoy hablando del discurso analítico como reverso del discurso del amo, sino como un discurso que, vamos a decir, tiene que re inventarse en el mundo capitalista. El discurso analítico es el que le permitiría, esa es mi diferencia entre subjetividad y sujeto, que es muy larga y ahora aquí no la voy a desarrollar, es, que es aquel discurso que le permitiría al sujeto hablar desde un lugar en donde ya no es ni un explotado ni un oprimido, desde su singularidad radical. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante yo lo pueda señalar. Que el discurso analítico ofrezca la posibilidad de que el sujeto no hable ni como un oprimido ni como un explotado, no quiere decir que se cancele la relación con la opresión, ni que se cancele la relación con la explotación. La atopía que puede permitir el psicoanálisis de que un sujeto tome la palabra en acto y que cuando hable no sea ni víctima de la opresión ni víctima de la explotación, no quiere decir que estos términos de la explotación y de la opresión sean cancelables, sino que el sujeto del inconsciente corte en diagonal estos dos ámbitos para en todo caso encontrar fórmulas distintas de un saber hacer con la opresión y con la explotación. Dado de que no tenemos actualmente, no disponemos de un imaginario posterior al capitalismo, dado de que no podemos concebir, como si se concibieron las, como fueron concebidas las revoluciones en el comienzo del siglo XX, un proyecto perfectamente diseñable o concebible, el único lugar en donde verdaderamente puede surgir un proyecto nuevo es un lugar de justamente soledad común, o un lugar, para decirlo de manera más sencilla, en donde lo singular y lo colectivo encuentren nuevas modalidades de articulación en el mundo en donde el discurso socialista eh, rige. Para ello es necesario que por un lado esa singularidad radical pueda tomar la palabra, y por otro lado que a la vez no se cancelen, piense cómo se inscribe en psicoanálisis en el mundo en donde todavía existe tanto la explotación, que siempre extracción de su valía y explotación de la clase trabajadora, como la opresión que abarca eh, un espectro eh, diferente y que eh, conjuga distintas eh, modalidades, como dije antes, donde aparecen mujeres, los inmigrantes, los... Eh, Oprimir de diversa eh, naturaleza. En esto creo que praxis del psicoanálisis es la posibilidad en medio de las distintas articulaciones, en medio de, de las distintas posibilidades y proyectos de lucha, de que no se borre en nombre colectivo la singularidad del sujeto, ni que tampoco, como lo hace el psicoanálisis eh, liberal, es, eh, transforme la, a la singularidad en un fiche, en un ideal que cancele todo el juego de fuerzas históricos que se ponen tanto en juego del lado de la explotación como del lado eh, de la opresión. Por lo tanto, para mí en el psicoanálisis por venir, si el psicoanálisis se puede concebir como un derecho humano esencial, está siempre este espacio abierto en donde, eh, junto a las distintas prácticas emancipatorias que asuman la explotación y la opresión, haya un lugar que tiene que ver siempre con prácticas institucionales, solamente con las consultas donde se llevan adelante los psicoanálisis, que haya un lugar en donde efectivamente el sujeto puede mostrar que no se agota en sus identificaciones. Eh, si el sujeto se agota en sus identificaciones, siempre se corre el riesgo de que los otros dos campos, el de la explotación y el de la opresión, queden, eh, vamos a decir, coagulados eh, o, o sofocados por signos identitarios. El psicoanálisis es como el... Implemento que impide o que le hace obstáculo al bloqueo identitario, pero que a la vez tiene que admitir cómo juega su partida en el mundo del neoliberalismo intervenido directamente por la explotación y la opresión. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, vamos a abrir. Tenemos tiempo tomaste menos tiempo del que, les, del, que, del que tenía disponible, así que si querés hacer algún comentario más, podés hacerlo. Y, y vamos a abrir algunos comentarios y algunas preguntas y algunos diálogos si están necesarios. ¿no? Eh, en principio, hay, antes de, de lo que quiero plantear yo, pero me parece más importante eh, mostrar algunas de las cosas que han aparecido entre los participantes. Acá Claudia dice, Julián, ¿sería que el acto analítico se erige en acto de salud si va en consonancia con las buenas prácticas, que es bien diferente al furor curandis? Esto no es otra cosa que una praxis ética enrolada en derechos humanos. Lo tomo como una afirmación y simultáneamente como una pregunta, Julián, si vos querés hacer alguna... Ampliación. Sí, no, es una, como afirmación, acuerdo, sí, sí, desde, desde ya, y creo que, que, que se va en la misma sintonía de algo que traté de, de, de expresar, y creo tomando eh, su intervención, la pregunta creo que, que es, es algo a pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo evitar eh, que el psicoanálisis se monte dentro de concierto de, del concierto del fulor curandis, cosa que por ahí no es tan, tan difícil que suceda, ¿no? Y más aún cuando, retomando lo que planteaba Alemán recién, eh, cuando se supone o, o, o se presume que la singularidad puede estar más acá de la pregunta por, por, por la igualdad, la pregunta por... por eh, o crítica hacia la, hacia la opresión, etcétera Creo que pues bueno que ahí sí, el, el, el crimen... Sí, medio ahí, perfecto, ¿no? Ahí es muy interesante que vos hayas traído esta conceptualización de la clínica ampliada, ¿no? Porque lo que plantea Gastón Wagner de Sousa Campos es que el objetivo del acto en salud, y estoy hablando del acto en salud, ¿no? Del acto analítico, no es la cura, sino el cuidado. Y que en ese caso la cura les daba por añadidura. O sea, directamente, lo que en general los psicoanalistas y las psicoanalistas y les psicoanalistas suelen diferenciar el psicoanálisis de la medicina y en realidad lo hacen correctamente cuando es del modelo biomédico, pero no de lo que podría ser otra propuesta de prácticas en salud, eh, justamente por la cuestión de no, no plantearse eh, el furor curandis. Pero en realidad, si uno retoma el pensamiento en salud colectiva la medicina en general, no debe plantearse el furor curandis, ¿no? e Inclusive esto está a contrapelo de muchas, justamente de, de, de, la, de la propuesta de medicalización de la vida, desde cómo la piensa Foucault hasta cómo uno la piensa en el proceso de mercantilización. Pero lo que dice bastón Wagner de Souza Campos, además que es muy interesante, dice que el acto en salud es un acto que tiene dos partes Una es una dimensión disciplinar teórica Y la otra es una dimensión de cuidado ¿Y que esta última dimensión de cuidado? Que es una intersección Es un proceso de intersección con la subjetividad del otro Esta última no, tiene, no, no, no, no, no es valuable No es mercantilizable Y no hay forma de... Eh, de colocarla en el terreno de lo, de lo, por decirlo de alguna manera, de lo normatizable en las prácticas. ¿Mm? Salvo reconocer que el marco en el cual esto se desarrolla es un marco de cuidado que liga directamente a la categoría de derechos humanos. Y ahí vamos a hacer una distinción: que es que cuando uno habla de derechos humanos, uno habla de un cuerpo jurídico internacional. Sino que habla de una idea fuerza con respecto a la relación de los hombres entre sí con los otros y con la naturaleza, digamos. tal como se ha ido ampliando y que tiene una forma muy particular en América Latina, porque, como dicen algunos autores, se configuraron en idea fuerza de actores sociales relevantes, que irradiaron a, a muchas más acciones que la, la cuestión clásica de los derechos humanos como violaciones por parte del Estado. ¿no? Entonces, me parece que ahí se abre un debate bastante interesante que he señalado. Muy bien, acá y que vos venís profundizando, pensando más en la línea del psicoanálisis. ¿no? Eh, acá aparecen además eh, algunos comentarios eh, y de la, de la intervención de Julieta han, lo que han hecho es, eh, es como señalar frases, ¿no? algunas personas, y eso me parece muy interesante. Una de ellas es decolonizar la matriz de sentido. Creo que usamos poco, introducimos poco en el terreno del campo de la salud mental y en el terreno del campo de la salud en el debate, y en la facultad particularmente, muy poco, eh, la idea del pensamiento decolonial. ¿no? Y, y cuando hablo de pensamiento decolonial, quiero decir una corriente de pensamiento que está planteando un descentramiento radical con respecto a determinadas hegemonías en las formas de plantear el pensar, y estas hegemonías son occidentalocéntricas, después van a ser androcéntricas, etc. ¿no? Entonces es un dilema que que es eh, que, que me parece que Sabrina, que fue la persona que hizo la, hizo la, la observación, eh, metió justamente en el tema una cuestión importante. ¿no? Eh, también señalaron bien lo de dilemas de baja monta, me quedó sonando y me parece que es muy importante trabajar esta cuestión de falsas dicotomías que se plantean con mucha frecuencia cuando en realidad lo que uno tiene que ver son atravesamientos transversales y la búsqueda de, de, de incompletudes articuladas, yo llamaría, ¿no? que es lo que trabajamos mucho en el campo de, de interdisciplina. Acá dicen salud pública, salud colectiva y nacional. Y lo otro que llamó mucho la, la instaló, llamó mucho la atención, lo mencionaste Julieta y creo que... Eh, que después lo retomó Jorge, pero vos mencionaste lo del psicoanálisis argentino ¿no? y una localización del un psicoanálisis localizado, en un momento en el cual, además, así como uno puede decir, hay un fuerte debate contra la ley de salud mental, se ha vuelto a reaparecer en estos días un debate contra la ley de salud mental, cuando uno observa foros de debate, facultades, etcétera. Aparece una fuerte, eh, también en vestida contra el psicoanálisis, eh, en nombre de lo que sería un pensamiento eh, científico, entre comillas, ¿no? eh, que creo que toca mucho, esta, y liga mucho, con esto que yo trataba de plantear en la introducción, que es, estamos en el dilema, entre volvemos a la idea de la ciencia como verdad, reivindicamos la ciencia, como diría Walter Benjamin, en pensar una, una articulación, de reconciliación entre el hombre y el mundo, digamos, reivindicamos la ciencia eh, en su potencialidad, pero no necesariamente la ciencia como el espacio de construcción de verdad absoluta, y eh, racionalidad y racionalidad, y en este debate vuelve a aparecer ahora sí una vez más un planteo en contra del psicoanálisis, eventualmente de nuevo por su falta de cientificidad. Y, la alternativa, y las alternativas que aparecen bien frente a esta falta de cientificidad, en la cual, sin embargo, yo creo, eh, buena parte de, de la respuesta de los psicoanalistas es una respuesta insuficiente e innecesaria, y a veces dogmática, de buena parte de los, los que responden psicoanalíticamente. Entonces, creo que hacen una mala defensa justamente porque, como lo decía Jorge, se trata de, eh, de una reinvención, lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá también alguien dice, imprescindible pensar la distinción entre la cobertura universal de prestaciones en salud mental y el efectivo y eficaz acceso a los servicios de salud. ¿Cuánto depende esto? Esto tiene que ver con la intervención de Julieta, del grado de captura del Estado y de cómo se resuelve el campo de disputa de intereses en juego. Efectivamente, pero yo no me queda claro, Fernando, a las personas, si cuando dice cobertura universal se está refiriendo a lo que nosotros llamábamos cobertura universal, cuando nació la estrategia de atención primaria de la salud, que era algo así como acceso universal a los servicios, o el modelo CUS, cobertura universal de, de salud, tal cual es como se propuso desde la OMS, el, como modelo de reforma de los sistemas de salud, y que trajo como propuesta el macrismo, y que en realidad es que todo el mundo tenga un seguro, pero no necesariamente que todo el mundo tenga servicios de salud. Eh, creo que ahí está planteado el debate. Para Jorge... Pregunta Nadine, en un proceso colectivo, ¿cómo se articula ese sujeto en su singularidad radical para pensar proyectos emancipatorios? Esto debe ser el libro de Jorge, pero bueno, vamos a pedirle que... Escuche. ¿Estuvo clara la pregunta? ¿Querés que te lea algunas preguntas más después de estas? Porque vienen, vienen varias. Leo las siguientes. Sí, o, o cómo hacemos? Vamos a ir respondiendo. ¿no? Como no quieras, respondiendo o sea, como te sea más cómodo. Yo te leí Porque la los primera. Sí. Están. Los ahí, hay... eh, que fueron a Luri, sí. No te escucho. Los escuchan. compañeros fueron dados antes en las preguntas. No respondieron, ¿no? Ah. Yo soy una buena coordinadora. En realidad hice un seguimiento claro. Eh, Julián, empieza por la tu pregunta, dale. Yo estoy porque estamos con 10 minutos. <ríe> bueno, eh, en, en cuanto a la inserción de lo singular, eh, partamos de la base de que todavía no estamos en condiciones, y hay que aceptarlo sí. por eso yo propongo la palabra duelo, de pensar... Eh, una estructura alternativa al capitalismo. Es decir, cualquier eh, idea o imaginario o proyecto que diseñe y conciba de manera positiva una estructura posterior al capitalismo va a terminar fallando. Esa, esa es una experiencia histórica ya hecha. De allí que ha surgido una cierta impotencia en la izquierda o una cierta melancolía en la izquierda cuando se ha confrontado a este problema de cómo se imagina eh, el, lo que viene después. Cuando ya no tiene digamos el paradigma de la revolución, que es un paradigma de ruptura absoluta, de un antes y un después, de un acontecimiento que divide aguas, no encuentra el modo de eh, concebir un imaginario alternativo al neoliberalismo. Por eso mi propuesta es tratar de eh, buscar eh, situaciones históricas inspiradoras antes de precipitarnos en un modelo alternativo. Y en esas situaciones inspiradoras pienso que por, es muy importante considerar en primer lugar también al sujeto, a diferencia de los grandes proyectos revolucionarios que pensaban que era solo lo colectivo lo que iba a transformar al sujeto, esta vez tenemos que optar por lo que denomino la izquierda difícil. La izquierda difícil tiene otra complejidad, que es precisamente entender que hay ciertos límites, que aquello que se experimenta como obstáculo de transformación del propio sujeto también se va a experimentar como obstáculo de transformación en lo social mismo. Y que las dos cuestiones no tienen por qué eh, estar escindidas, aunque no sea tampoco sencillo sumarlas integralmente. Es decir, tampoco es que se pueda eh, establecer una lógica universal que integre a las... Pero desde luego, el próximo proyecto de emancipación, si todavía es posible, es siempre reconociendo que no puede totalizarse unificarse, ni identificarse de una manera absoluta y positiva, si no encuentra a la vez un lugar para la singularidad sujeto. Pero también hay que decir de inmediato, y esto lo quiero subrayar, que no disponemos, que eso lo vamos a esta, en esta ocasión no hay más remedio que ir construyéndolo. Ahora no, hay, no va a venir un modelo acerca del, podemos determinar, como decía Lenin, qué hacer, sino que habrá que, en todo caso, subordinarse a cómo hacer, en vez de qué hacer, y ese cómo, cómo hacer se hace en el transcurso mismo de la práctica, no tiene como referencia ni como referencia teleológica un modelo al que hay que eh, llegar se, se construye a través de múltiples prácticas, entre las cuales yo personalmente privilegio la que va eh, del duelo, estando por la memoria y articulándose al deseo. Pero esto sería ya mucho más largo de, de, de desplegar. ¿no? Como también eh, hay otro ternario que me interesa, que es el de comunidad, sociedad y Estado. Pero en cualquier caso, quiero insistir con respecto a la pregunta de la experiencia singular radical y lo no colectivo, es que no hay ningún modelo ya constituido que comenda y que tenga de antemano diseñada cómo es la manera en que esa relación se conjuga y, y marcar hacia ese modelo. Esta vez eh, es así, esta vez todo es fragmentario, en piezas que no bajan, en momentos en donde pueden aparecer vinculadas a la singularidad, como también prácticas eh, vinculadas a lo común que en un momento dado eh, se entrecruzan. Bueno, tenemos lamentablemente, porque hay preguntas muy interesantes, pero creo que nosotros tenemos que entregar esta sala cual si fuesen las salas comunes del Congreso dentro de no más de cinco minutos. ¿Mm? Eh, voy a pedir si quieren algún cierre breve, Julián, Julieta y Jorge. ¿Mm? Yo, yo cedo mi espacio simplemente decir que me, me parece interesante y necesario eh, en la línea de, de lo que se discutió, justamente poner eh, fuertemente en discusión la la pregnancia, diríamos, liberal de, en, en muchas producciones e intervenciones psicoanalíticas. Me parece una, una preocupación o algo que a mí por lo menos me, me, me compere a, a pensar, ¿no? eh, justamente para evitar que el psicoanálisis eh, desfallezca, básicamente. ¿sí? Así que bueno, agradezco la, la, el intercambio. Bueno, hay hasta preguntas que yo creo que van a quedar para seguir debatiendo con respecto a espacios como Venezuela, Cuba, Vietnam, Bolivia, Nicaragua, en qué están, dónde podemos nosotros desde aquí juzgar lo que hacen estos pueblos, eh, etcétera. Vamos a, vamos a pensar que necesitamos un nuevo, o seguir debatiendo, o seguir los diálogos. Julieta, ¿hay algo que quieras? Sí, sí. Eh... Ahí Jorge mencionaba algo y un poco las preguntas también lo planteaban en torno al tema del acceso, es un tema central de la salud pública, el acceso ¿no? a, al derecho a la salud. Eh, y nosotros sabemos que, a, que acceden los que están mejores o los que están al borde de la muerte a la salud pública, ¿no? que hay una enorme porción de, del pueblo que no, que no tiene un acceso eh, bueno a, a nuestra salud. Entonces, en relación a la participación del psicoanálisis, Jorge decía, bueno, también hay que construir como, eh, veamos cuál es la mejor palabra, no, por, por la susceptibilidad del psicoanálisis respecto de la palabra que voy a decir yo, pero hay que construir alguna institucionalidad de cómo eh, el psicoanálisis en el campo de la salud pública participa, eh, se inserta de un modo que no sea solamente por la voluntad individual de los analistas o de tal o cual servicio hospitalario, sino cómo se, se reconoce se organiza y, y, y se inserta en, en, en una transformación del campo sanitario que es la etapa que viene para, para la Argentina, al menos en la provincia de Buenos Aires, y que nosotros respecto a la salud mental es, es, un, es un desafío que, que, que decidimos asumir, eh, porque el nivel de fragmentación eh, hace que el sistema sanitario se piense a través de sus servicios, sus equipos. Eh, y bueno, hay una definición fuerte de nuestro gobernador y del ministro de Salud, donde lo que tiene que estar en el centro no puede ser un servicio o un equipo, eh, sino que en el centro tiene que estar eh, el derecho del pueblo a la salud. Y en torno a eso tiene que organizarse un sistema sanitario. Eh, y esto es un cambio que aunque parezca una, una frase de eslogan de campaña, eh, esto implica un cambio muy importante y muy radical para el sistema de salud, y en ese punto yo quisiera que, también incluir las prácticas del psicoanálisis como parte de lo que hay que refundar en esta etapa en relación a, a, a su rol y a su, y a su sentido, ¿no? y a los dispositivos acordes a eh, la construcción de, del acceso a la salud. Sí. Antes de darle la palabra a Jorge para, que, para la despedida, quiero decir que eh, me quedó sonando cuando dijo psicoanálisis liberal, y creo que siguiendo el planteo de él, el problema del psicoanálisis liberal es que confunde al sujeto con el individuo, que es una forma de subjetivación, o sea, es un tipo, es un modo de subjetivación, la subjetividad individual. Entonces, la confusión entre lo, entre, entre lo singular y lo individual es uno de los trabajos, los desgloses desgros teóricos más importantes que tenemos que hacer en el, en el campo del psicoanálisis en este momento en las prácticas, ¿no? Jorge, no sé si, si querés decir algo más y cerramos porque estamos sí. ya sobre la hora. No, no, estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir y bueno, y ha sido un gran gusto estar con Julieta y con Julián y, y con vos, Alicia, en esta mesa. Bueno, yo les agradezco muchísimo la participación a todos, lamento que no hayamos podido seguir hablando, eh, daba para un rato más, las preguntas eran excelentes. Eh, agradezco que hemos tenido el espacio a Julián, a Melina Rosales que ha colaborado técnicamente con nosotros y bueno, nos veremos el año que viene. Siempre estamos todos los años con algunas de estas temáticas trabajando. Gracias.